Vestido con blusa extravagante con el arco de oro y lentejuelas grandes El martes Lady Gaga pasó 15 minutos del infierno en el descanso oscura de James Corden por su compartir coche karaoke Vestido con blusa extravagante con el arco de un juego intenso que el paso Michelle Obama era de risa La primera dama, incrustado en el mismo camino a través de las calles de Nueva York el pasado mes de julio fue lanzado el Beyoncé. Inmediatamente Cinturón, el presentador estrella y su pasajero bulliciosa interpretó el éxito Ilusión Perfecta, de su quinto álbum Juanne, publicado el 21 de octubre, más sobrio que su pop habitual sobrealimentado. Antes de pasar antiguos éxitos super bailables como Bad Romance y Born This Way. El cantante de un tiempo colocó sobre su rubia cola de platino montar el famoso sombrero de vaquero de color rosa que lleva en la portada de su último disco. Las coreografías fueron encadenados en temas entrelazados de mesa en el proyecto de la diva, incluyendo su actuación en el Super Bowl en febrero próximo 5, 2017 que admite enorme o el estilo que quiere estar de moda, cuando Stefani Germanota, cuyo verdadero nombre, Toma el volante, James, cogió un casco en el asiento trasero y se aferra a su asiento. El cantante se desplazaba a toda velocidad, él está contento cuando se encontró con la mano. Después de una acapella de liquid dream, llegó el momento de disfraces para el presentador que una vez más no se escatime en la fantasía. En especial con un vestido fucsia en encaje. El paseo por la gran manzana terminó, el dúo todavía habitado un vibrante millones de razones. No se olvide de suscribirse para obtener más.